Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que todos estén bien. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Johan? La primera persona en conectarse, me parece. A ver si me confirman si el audio logra escucharse bien, por favor. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estamos? ¿Listo para aprender? Muy bien, todo bien el audio, dice. Excelente, muy bien, muchas gracias. Entonces, de una vez, iniciemos con la transmisión o con la clase de hoy Un momentito, vamos a abrir mejor en un móvil para poder checar también. Bien, me parece que sí. A ver, iniciemos de una vez. Iniciemos de una vez con los que ya están aquí. Entonces, la sesión de hoy día será las razones trigonométricas de un ángulo agudo, o más conocido como razones trigonométricas número uno, number one. Bien, muy bien. Excelente, vamos bien vamos bien y a ver, vamos vamos vamos mejor arranquemos de una vez ya a ver, entonces nuevamente les doy la bienvenida a este primer a esta primera clase del curso de trigonometría sí bien entonces eh, qué son las razones trigonométricas eh, en trigonometría se usa mucho también en geometría no se usa mucho sobre eso, sobre estos triangulitos en sí a esto hacemos referencia, por ejemplo, mire, como en este caso estamos hablando de las razones trigonométricas, pero en específico agudos. Agudos. Entonces, con esta palabra agudo, hacemos referencia a qué cosa, a ver. Hacemos referencia a que un ángulo que se encuentra en este triángulo, ¿sí? El ángulo que se encuentra en este triángulo que vemos ahí al costado... Tiene que ser menor a 90 grados. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos un angulito cualesquiera. Alfa asignamos por aquí el ángulo. También sabemos de que esta será un ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces dijimos de que alfa tiene que ser menor a 90 grados. Así tiene que ser. ¿Sí? Bien. A ver, jóvenes, eh, me confirman por favor eh, si el audio logra escucharse bien o tal vez está fallando en la cajita de comentarios, ¿sí? O en el chat, ¿no? Ahí estaremos atentos y listos para poder resolver cualquier duda que ustedes también tengan. ¿Ya? Bien. Continuamos. Entonces, ya dijimos que el ángulo tiene que ser menor a 90 grados. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Hasta ahí, todo perfecto. Un momentito. Bien, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos en este caso? Lo primero que eh, deberíamos de hacer para construir un triángulo, ¿sí? un triángulo en este caso, anotaremos los ángulos, o sea, asignaremos palabritas a los ángulos correspondientes. Por ejemplo, a esta, asignamos a... A este ángulo que se encuentra en la parte superior, asignamos B. Y al que se encuentra en la parte inferior, derecho, asignamos C. Bien, ahora, en esta parte tengan en cuenta algo importante. ¿ya? Algo importante tengan en cuenta ahí. Bien, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Todo, ya, la letra C en minúscula asignamos siempre al frente. Ya Al frente siempre. La letra A minúscula siempre irá al frente. Y así asignamos los valores a cada uno de los lados correspondientes. Entonces, finalmente concluimos de que aquí iría la letra B, pero minúscula. ¿Bien? Muy bien. Vamos bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Allá, ah, en este triángulo, veremos, miren. Aquí abajito vamos a anotar Aquí debajo de nuestro triangulito Ahí mencionaremos de que La variable A pero minúscula Es un cateto opuesto Cateto opuesto Bien, porque eh, Estamos haciendo referencia a este, a este angulito ¿sí? A este angulito alfa que tenemos por aquí A este ángulo alfa ¿Ya? Por lo tanto, ahí mencionamos de que ese ángulo alfa y la variable A son opuestos, ¿verdad? Por esa misma razón se le llama como cateto opuesto Ahora, sigamos por aquí Mientras que la variable B es un cateto adyacente del ángulo alfa Aquí asignamos entonces cateto adyacente Así ah, anotamos. Y finalmente concluimos de que la variable C, pero minúscula, es su hipotenusa. Bien, es la hipotenusa. Pero, pero, pero, pero, tengamos en cuenta esta información que anotaremos aquí al costado. ¿Sí? Anotaremos esa información ahí al costado. ¿Qué información anotamos ahí al costado? Uh -huh. Bien. Acá no estamos aquí al costadito Miren, como sabemos que es un triángulo rectángulo ¿Sí? Como sabemos que es un triángulo rectángulo Entonces cumple una propiedad ¿Sí? O un teorema en sí ¿Ya? Y el teorema se llama Pitágoras Y Pitágoras nos dice de que cumple esta condición C al cuadrado es equivalente a la suma de los catetos al cuadrado A al cuadrado más B al cuadrado Eso es lo que nos dice Pitágoras Ahí está, esta es la igualdad que debe cumplir según Pitágoras Y cumple, ¿no? Así sabemos los valores correspondientes para los catetos o la hipotenusa correspondiente ¿Qué más tenemos? ¿Qué más sabemos? Ah, ya. ahora como sabemos que esta información es así Por lo tanto ahora extraeremos otras informaciones más ¿Ya? Las razones trigonométricas en sí. sí. Bien, veamos entonces las razones trigonométricas. ¿Ya? Veamos entonces qué son las razones trigonométricas. En primer lugar, veremos aquí en al famoso seno del ángulo alfa. Como estamos hablando del ángulo alfa, sería seno de alfa. Y esta es equivalente a qué cosa? Al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿cierto? Ahí está. Ahora, si vemos las propiedades, digo los valores correspondientes, sabemos de que su cateto opuesto, quien es. A ver, su cateto opuesto del ángulo alfa, sería la variable a minúscula que ahí tenemos resaltadito. ¿no? Bien, entonces aquí tendríamos. A ver, opuesto. Es A dividido entre la hipotenusa que sería c ya mencionamos aquí debajo en la leyenda correspondiente aquí tenemos toda la información debajo de nuestro triangulito entonces aquí sería a sobre c así ah, sería el seno de, del ángulo alfa bien muy bien qué más qué más tenemos por aquí de aquí el otro el otro la otra razón trigonométrica más conocido es el coseno de un ángulo Cualesquiera también Pero en este caso estamos hablando del ángulo alfa Y esto es equivalente a quién? Al cateto adyacente Dividido entre la hipotenusa ¿Sí? Bien, ahora ¿Quién es el cateto adyacente? Aquí ya tenemos también, ¿cierto? Ahí está, casi marcó otra parte ¿Sí? Ahí está Aquí tenemos nuestro cateto adyacente Que sería la variable B Pero dividido entre su hipotenusa Que sería la variable c minúscula esa sería el valor correspondiente del coseno de un ángulo alfa qué más tenemos por aquí qué más tenemos la tangente de un ángulo alfa qué nos dice aquí ¿Ya? qué nos dice la tangente de un ángulo alfa hace referencia a o sus valores son o su valor es cateto opuesto dividido entre su cateto adyacente y sus valores correspondientes para esta sería cateto opuesto cateto opuesto del ángulo alfa es quién a ah, verdad ahí está tenemos la variable a pero dividido entre su cateto adyacente que sería quién el que está al costadito el que está al costado es la variable b ahí está así lo dejamos bien Listo, hasta aquí ya llegamos. Ahora sigamos viendo, sigamos viendo, sigamos viendo, pero en este caso escribiré con otro colorcito. Ya. Ahí está. Veamos la cotangente del ángulo alfa, que en este caso es equivalente a quién. La cotangente del ángulo alfa es la inversa de la tangente de alfa. Si decimos que es la inversa, entonces sería arriba, va acá, teto adyacente, porque en la tangente veíamos de que iba abajo, ¿sí? Pero en este caso... Para la cotangente sería hacia arriba el cateto, su cateto adyacente y seguidamente abajo tendríamos su cateto opuesto. Y esa es equivalente a quién es. Aquí tenemos su cateto adyacente. Que sería quién? La variable b dividido entre su cateto opuesto. Que sería la variable A. Ahí está. Así tendríamos los valores correspondientes o la representación. De la cotangente de un ángulo determinado bien, ahí está perfecto, sigamos, sigamos a ver, a ver si se visualiza bien muy bien sigamos, sigamos Sigamos viendo más propiedades, sigamos viendo más propiedades. Vamos a subir un poquito para abajo ya. Digo, vamos a subir hacia arriba, digo, ¿no? Ahí está, sí, para que lo visualicen también. Bien, aquí tenemos otra, otra, otra equivalencia. ¿De quién? En este caso hablamos de la secante de un ángulo cualesquiera, que en este caso hablamos del ángulo alfa. Digo, claro, secante del ángulo alfa, ¿no? La secante del ángulo alfa es la inversa del... Seno. Bien, entonces aquí tenemos Como dijimos que es la inversa del coseno Entonces sería aquí cateto ¿no? Sabemos que el coseno es Cateto adyacente sobre hipotenusa Entonces la inversa de esta sería Hipotenusa sobre cateto adyacente Así sería exactamente esta equivalencia ¿Y esto es equivalente a quién es La hipotenusa sabemos que es la variable C Mientras que el cateto adyacente para el ángulo alfa es la variable b minúscula. Listo, muy bien. Finalmente llegamos a la conclusión de ver la última razón trigonométrica, que en este caso sería la cosecante del ángulo alfa. Y esta es equivalente a la inversa del seno de alfa. Entonces sabemos que la, la inversa sería hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Y sus valores correspondientes sería hipotenusa, sabemos de qué es la variable C. Uh -huh. La variable C arriba y abajo su cateto opuesto, que en este caso el que se opone a la variable alfa, digo al ángulo alfa, sería la variable A. Uh -huh. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos las equivalencias correspondientes para nuestras razones trigonométricas. Muy bien, a ver si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí para poder, para poder avanzar con la teoría. O digo, los ejercicios directamente. ¿no? A ver, tal vez alguien tiene alguna pregunta por ahí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿O, o estamos pésimos ahí? Muy bien, entonces veamos los ejercicios que tenemos en nuestro material adjunto. A ver, veamos entonces nuestros ejercicios. Ya, veamos nuestros ejercicios. A ver, entonces, primer ejercicio. Aquí está. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Ahí está. Aquí tenemos en pantallita nuestro primer ejercicio. First. Uh -huh. Bien. Entonces aquí analicemos este triangulito que tenemos aquí. Prácticamente ya es un triángulo rectángulo, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, ya, como sabemos que es un triángulo rectángulo, primero identificamos este tipo de triángulo. Ya dijimos qué tipo de triángulo. ¿Ya? Bien, entonces, asignamos variables, la variable que nos falta es este lado, se ve, miren, aquí, justo aquí falta una variable, justo ahí, mejor con un rojito, ¿no? porque no se ve, aquí falta una variable, justo ahí donde estamos indicando, pero, pero, pero, pero, antes de resolver una variable que no existe en nuestro triángulo, veamos qué cosa nos pide. A ver, ¿qué cosa nos pide? Nos pide seno del ángulo alfa. ¿Sí? Seno del ángulo alfa. Pero por teoría sabemos de que el seno del ángulo alfa es equivalente a qué cosa. Según la definición, es equivalente al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Esa es el seno de un ángulo alfa. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, ahora veamos entonces, veamos, vayamos a nuestro triangulito que tenemos justo aquí, a ese triangulito. Ahora, veamos a ver, su opuesto del ángulo alfa es esta que se encuentra aquí, el lado CB. Ah, ya, entonces sigo sin, sí, necesitamos encontrar este valor, ¿sí o no? Por aquí asignamos X. Por ahí asignamos la variable X. Listo. ¿Y la hipotenusa? Ah, la hipotenusa sí, ya tenemos ya. Aquí arriba se encuentra la hipotenusa. Justo esta es la hipotenusa de este triangulito. ¿Sí? Para saber cuál es la hipotenusa, lo que tenemos que primero ver es este cuadradito que tenemos por aquí. Este cuadradito. Eso quiere decir que es un ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa siempre estará al frente de ese ángulo. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, entonces, entonces, sabemos, ¿sí? Como, como, queremos calcular x, ya, como queremos calcular x, aplicamos Pitágoras directamente. Ahí está, Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. Ahí está. Entonces, sabemos que Pitágoras qué nos dice, a ver, Pitágoras qué nos dice. Tenemos que elevar al cuadrado, al cuadrado la hipotenusa, ¿ya? Seguidamente, ya. Seguidamente tenemos que igualar, sí. Igualamos al cuadrado de uno de los catetos, cateto opuesto, por ejemplo, y seguimos sumando al cuadrado del otro cateto, que en este caso sería cateto adyacente, sí. Ahí está, cateto adyacente. Muy bien. Ahí está, ahí tenemos la formulita correspondiente. Entonces, entonces aquí reemplazamos nada más. Sabemos que la hipotenusa es quién es la hipotenusa. La hipotenusa es 3 raíz de 2. Ahí está algunos, ya encontraron el valor, su valor correspondiente. 3 raíz de 2, pero al cuadrado nos dice, y es equivalente al cateto opuesto, que en este caso sería x al cuadrado, más cateto adyacente, que en este caso sería 4 al cuadrado. Listo, creo que con esta ya culminamos con la solución de nuestro ejercicio, ¿verdad? Listo, perfecto, entonces, aquí si elevamos a todo esto al cuadrado, a este primer miembro al cuadrado, tendremos. ¿Ya? Sabemos que ese 2 se distribuye, ¿no? Se distribuye, eso sabemos a la perfección. ¿ya? Entonces aquí 3 al cuadrado es 9, multiplicado por raíz de 2 al cuadrado es 2 nada más únicamente. Y esto es equivalente a x al cuadrado más 4, ya directamente, ¿no? 4 al cuadrado sabemos que es 16. Listo, 16 pasamos al segundo miembro, sería 18, ¿ya? 18. Menos 16 ¿sí? 9 por 2 es 18 Dice, después de restar sería 18 menos 16 Sería 2 por aquí Es igual a x al cuadrado Entonces este exponente pasaría Como raíz cuadrada X será equivalente a la raíz cuadrada De 2, de 2 Ahí está Ahí tenemos la respuesta correspondiente para X Pero no aún no llegamos a la respuesta Todavía, ¿sí? Aún no, porque no nos pide calcular ese, ese cateto ¿Sí? Nos pide calcular su seno del, del ángulo alfa Entonces, su cateto opuesto era raíz de 2 Y la hipotenusa, y la hipotenusa es 3 raíz de 2 Ahí está entonces aquí tenemos que la respuesta ganadora sería aquí rey de los con raíz de los se va y sería un tercio. Esa sería la respuesta. Perfecto. Pasemos a nuestro segundo ejercicio, a nuestro segundo ejemplito. Aquí tenemos el segundo ejercicio, que también está sencillo, nada más sencillo. Esto creo que ya se lo desarrollan rápido. ¿Sí? Bien, continuamos. ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, Anthony. A ver, entonces aquí, ¿qué nos pide calcular a seno de ángulo beta, allá aquí aquí al costadito anotamos ¿qué cosa nos pide calcular? M nos dice M que es equivalente ¿a qué cosa? seno del ángulo beta sabemos de que es de que el seno según definición es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa más coseno del ángulo ya sabemos que el coseno es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa ahí está, así quedamos listo ¿Qué valores no tenemos? Según el ángulo alfa, digo beta en este caso. Según este ángulo beta, ¿sí? Según este ángulo beta, tenemos su cateto opuesto, porque aquí al frente tenemos. Tenemos su hipotenusa, aquí está su hipotenusa. Nos falta su cateto adyacente. ¿Sí? Eso es lo que nos falta. Entonces, calculemos ese cateto adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente. X de frente por aquí. ¿Ya? X por ahí, entonces aquí directamente ya aplicamos, ¿no? Aplicamos Pitágoras de frente, a... ¿sí? Sin escribir la formulita, sino directamente aplicamos Pitágoras por aquí. Entonces aquí, 17 al cuadrado es equivalente a X al cuadrado más al otro cateto al cuadrado. ¿Listo? Ya está, ya tenemos casi la respuesta, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que entra por aquí? Uh -huh. Fácil, ¿verdad? Excelente. Recontra fácil es este ejercicio, ¿no? Demasiado fácil es este ejercicio. ¿Ya? Ahí está. Bien. Entonces aquí tenemos, a ver... 17 al cuadrado sería equivalente a 289, que es equivalente a x al cuadrado. Vamos a ir rápido ya esto, ¿sí? X al cuadrado más 8 al cuadrado sería 64. Donde x al cuadrado es equivalente a la 289. Menos 64 sería 225, ¿no? ¿Sí? 225. Y esta. Es equivalente a la raíz cuadrada de 225, que sería equivalente a qué cosa? Es equivalente a 15. Sabemos de que la raíz cuadrada de 225 es equivalente a 15. Listo, con esta ya culminamos de resolver nuestro ejercicio. ¿no? Listo, reemplazamos nada más por aquí. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Sale la P, dice, excelente, muy bien. Aquí, cateto opuesto es. ¿Sí? 8 sería cateto opuesto. ¿Hipotenusa quién es? Aquí tenemos la 17 más cateto adyacente es X, o sea, 15. ¿Dividido entre quién? Aquí tenemos la hipotenusa nuevamente que sería 17. ¿Y esto es equivalente a quién es? 8 más 15 sería equivalente a 23, ¿no? 23. Dividido entre 17. Esa sería la respuesta. Colorín colorado. Bien. Ahora pasemos a nuestro tercer ejemplito. Muy fácil, ¿verdad? Excelente, muy bien. Del gráfico calcula 2 tangente al cuadrado de alfa más 2. Creo que también está sencillo. Está sencillazo, han agradecido ustedes. Está recontra sencillo, ¿verdad? Uh -huh. ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Y resolvamos rápido en sí este ejercicio, ¿ya? Vamos rápido. Pero antes, como nos pide la tangente del ángulo alfa, entonces sabemos de que 2, la definición del tangente, la tangente es, ¿qué cosa? Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Esa sería. Y todo esto al cuadrado nos dice. Así nada más hacemos para este caso. ¿Sí? Más 2. Eso es todo. Eso es todo para el segundo ejercicio. ¿Algo sencillo? Sí, muy sencillazo. ¿Sí? Muy sencillazo Bien, entonces aquí calculamos X Esta X, calculamos ese cateto adyacente Bien, cateto adyacente, entonces calculamos ¿Sí? Cateto adyacente Nos dice qué cosa es su cateto adyacente ¿ya? Aquí aplicamos Pitágoras 5 al cuadrado es equivalente al cuadrado de uno de los catetos Más al cuadrado del otro cateto Ahí está 5 al cuadrado, 25. Es equivalente a x al cuadrado, tal como está. Más 4. Pasamos a... Estamos mal. ¿Ah? Ahí está. Pasamos a restar, ¿verdad? Listo. Pasamos a restar entonces. <risa> ¿Ya? Listo. Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa? 25 menos 4, que es equivalente a x al cuadrado, ¿cierto? Bien. Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenemos por aquí? Sería aquí, miren. X será equivalente a la raíz cuadrada de 21. Ahí nada más lo dejamos porque no podemos hacer más cosas. ¿sí? ¿Ya? Bien, perfecto. Ahora sí continuamos, miren. Continuamos por aquí. Ah, aquí un detalle importantísimo. Aquí, aquí, aquí, aquí. Este, esta número 2, era 21, ¿sí? 21 es esa número 2. Ya, ya ustedes ya, ya pueden corregir eso en su separata que tienen ahí. Entonces, aquí sería 21, si no, no llegamos a la respuesta, ¿sí? 21 multiplicado por ¿quién? Cateto opuesto es, ¿dónde está? 2 dividido entre la raíz cuadrada de 21. Así, ya, creo que con esta ya culmina, culminamos con el ejercicio ¿ya? Más 2, listo, listo. Esta 2 se distribuye, este cuento 2 se distribuye a los 2, a los dos miembros. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí tenemos 2 al cuadrado es 4 dividido entre raíz cuadrada al cuadrado es 21. Pero recuerden que aquí teníamos un número multiplicando todavía. Más 2. Listo. Esta número 21 se va con la otra. 4 más 2 será equivalente a 6. Esa sería la respuesta. Ahí, ahí. Uh -huh. Perfecto. Vamos bien hasta ahí. ¿Cierto? Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Me parece que sí. Ahí está. Sí, me parece que sí. Bien, sigamos con el cuarto ejercicio. Me parece que es este ejercicio. Ahí, ahí, ahí. aquí entramos a, a ver otro tipo de ejercicio. Bien, bien, bien, bien. Para este caso, entonces, tenemos... Si seno de alfa es equivalente a la raíz cuadrada de 5, dividido entre 5. Y nos dice: 0 grados es, es menor a alfa. Y de la misma manera, alfa es menor a 90 graditos. Y ahí, entonces quiere decir de que estamos hablando de un triángulo agudo. O de un ángulo agudo. ¿sí? Porque aquí nos dice que ya es menor a 90 grados. Y eso hace referencia a un ángulo agudo. Bien, perfecto, entonces dibujemos primeramente ese triangulito. ¿Sí? Porque veo que la internet está llegando lento. ¿Sí? ¿Sí? La, transmisión, la transmisión está llegando lento. ¿Ya? Bien, entonces vamos, vamos avanzando por aquí. Vamos avanzando un poquito más rápido por aquí. ¿Ya? Ahí está. Listo, este sería nuestro triangulito. ¿Dónde está alfa? Podemos asignar alfa por donde sea, ya sea arriba o abajo. En mi caso asignaré por aquí alfa. Listo. Ahora, si seno de alfa es raíz de 5 sobre 5, o sea, nos dice esta, miren. Seno de alfa es, sabemos que ese seno es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entre la hipotenusa y esta nos dice que es equivalente a raíz cuadrada de 5 dividido entre 5. Ay, ay, ay. Creo que con esta ya creo que podemos definir ya en sí. Bien, aparte de ello, para hacernos más fácil la vida, ¿ya? Aquí lo que haremos sería racionalizar nada más, ¿sí? O sea, digo, digo, digo, esta ya está racionalizado. Ahora, ¿qué hacemos entonces con esta? Tenemos que devolvérselo a su forma original. ¿Cómo? Simplemente multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos ¿por quién? Por la raíz de 5 nada más. Raíz de 5 y raíz de 5 aquí abajo también. Ahí está. Miren, Raíz de 5 por raíz de 5 sería equivalente a 5, dividido entre 5 por raíz de 5. 5 con 5 se van, chao, chao, 5. Esta queda 1 sobre raíz de 5. Esa sería exactamente antes de racionalizar eh, este, esta igualdad. ¿no? Bien, entonces aquí, subcateto, miren, miren, miren por aquí, aquí nos dice de qué Miren, vamos a colorearlo con un celestecito. Ahí está. Cateto opuesto se encuentra en la parte superior. Aquí sería equivalente a 1. Ahí está. Hipotenusa se encuentra aquí y aquí tendríamos su valor correspondiente en el denominador, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, cateto opuesto es 1. El que se opone a alfa es number 1. El que bueno, la hipotenusa sería raíz de 5. ¡Listo! Ahora sí, ya tenemos nuestro triángulo construido. Bien, ahora sí, directamente apliquemos Pitágoras para encontrar esta variable X o su cateto adyacente. ¿Cómo calculamos entonces? Ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? La, o el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces aquí, raíz de 5 al cuadrado es equivalente a X al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? De frente pasemos, de frente pasemos esto al, segundo, al primer miembro, sería, ya, raíz de 5 al cuadrado es solamente 5 nada más, menos 1 es equivalente a x al cuadrado, ¿Dónde x es equivalente a cuánto, aquí sería raíz cuadrada de todo esto, 5 menos 1 es 4, raíz cuadrada de 4 es 2, otra vez 2, ¿sí? Ahí está, Recién encontramos el valor de su cateto adyacente. Ahora recién pasaremos a calcular lo que nos pide. M es equivalente a quién? ¿Sí? ¿M es equivalente a qué cosa? Sería equivalente a la secante. No se dice no, secante. Vamos a de frente ya. Vamos de frente ya. Secante del ángulo alfa. O, las, lo, o la definición de la secante, ¿qué cosa era? Sabemos que es hipotenusa o la inversa del coseno. Entonces aquí sería hipotenusa sobre cateto adyacente más nos dice la tangente del ángulo alfa la tangente del ángulo alfa que tenemos aquí anotadito sería cateto opuesto, sabemos ¿no? cateto opuesto, dividido entre ¿quién? entre su cateto adyacente ahí está, así de fácil ya encontramos la solución para nuestro ejercicio, bien entonces reemplacemos, a ver, la hipotenusa ¿quién es? ¿quién es la hipotenusa? la hipotenusa es raíz de 5 Más... Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no. Su cateto adyacente, para dividirlo, es la número 2. ay, ay, ay, ya encontramos. ¿eh? Más nos dice, cateto opuesto del ángulo alfa es número 1, number 1. Y su cateto adyacente es la número 2. Y esta es equivalente a qué cosa? Esto equivalente a, bueno, como, de, como aquí tenemos bases iguales, exponentes se suma pero en este caso una exponente, ¿no? Ya bien, desde aquí tenemos estos iguales, entonces aquí únicamente sumaremos nada más raíz de 5 más 1 dividido entre 2 tal como está. Listo. Bien, bien, bien, bien, vamos bien. Ahí está, esa sería la respuesta ya, ¿no? Bien, ahora sí pasemos al quinto ejercicio, que sería este ejercicio. Bueno, aquí en este caso ya tenemos dos ejercicios a la vez, ¿sí? ¿ya? Aquí tenemos dos ejercicios, bien. Aunque este ejercicio, la número 6, ya pertenece a razones trigonométricas 2. Pero en este caso haremos una pequeña introducción a este tema para que lo vayan viendo de cómo se puede resolver este tipo de casos. Ya, Bien, entonces arranquemos resolviendo por este ejercicio que tenemos justo ahí. Vamos a ampliar un tantito más para que lo puedan visualizarlo a la perfección. Bien, a ver, resolvamos entonces. ¿Ya? Del gráfico calcula M, que es equivalente a la cotangente de alfa, más la cotangente de beta. Sí. ¿Ahora qué hacemos? Porque aquí tenemos variables, ya sí, existen variables, pero en las respuestas aparecen en números. ¿Ahora qué hacemos? Fácil, fácil, fácil. Aplicamos Pitágoras, ¿sí? Aplicamos Pitágoras, ¿ya? ¿sí? Aplicamos, ¿sí? Aplicamos Pitágoras. Porque ese valor vamos a usar al final. Aplicando Pitágoras tenemos 2... Vamos a usar otro colorcito mejor. 2 raíz de 3 veces ab todo al cuadrado nos dice. ¿Y esta quién es igual? Ya, sabemos que es todo. Toda esta 2 raíz de 3 ab es la hipotenusa. En este caso elevamos esto de equivalente a qué cosa? A los catetos al cuadrado. ¿Sí? A, la suma de, a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Aquí sería a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, listo, listo, listo, ahora sí, este exponente que tenemos ahí, ¿sí? este exponente 2, introducimos a los dos números, a los dos factores que tenemos ahí, listo, entonces, 2 al cuadrado es 4 multiplicado por raíz cuadrada de 3 veces a B es, solamente 3 veces a B nada más, ¿sí o no? 3 veces a B esa serían nada más eso. ¿Y esto es equivalente a quién? Al cuadrado más b al cuadrado. Eso es lo que nos dice. Entonces, calculemos el valor de la variable m. Porque hasta aquí o de aquí ya no podemos hacer más cosas. ¿sí? Ya no podemos hacer más cosas. Ahora, si calculemos entonces, ¿con qué nos encontramos con esta con esta pregunta bien entonces nos dice m es equivalente a la cotangente del ángulo alfa sabemos que la cotangente qué es la cotangente del ángulo alfa es cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto sí más la cotangente nuevamente nos dice la cotangente del ángulo alfa y ay, ahí ay, ay, la cotangente digo del ángulo del ángulo beta ah estamos viendo mal miren no, está, está bien, está bien. La cotangente del ángulo beta es igual, ¿no? La definición es igual, eso ya sabemos ya. La definición es igual, sería cateto adyacente dividido entre su cateto opuesto. Pero en este caso ya nos entregan variable, ángulos diferentes. En este caso es alfa, para el segundo caso es beta, así nada más, dependiendo a eso. Bien, reemplacemos entonces. Cateto opuesto del ángulo alfa, ¿quién es? Es la variable A. Cateto, ahí estamos mal. Cateto adyacente del ángulo A del ángulo alfa es equivalente a B, ahora sí estamos bien. Cateto opuesto del ángulo alfa, ahora sí recién tenemos a la variable A. Más nos dice su cateto adyacente del ángulo beta, ¿quién es? Otra vez es la variable A. Su cateto opuesto del ángulo beta es equivalente a quién? A B. Ay, ay, ay. Miren, algo bonito se está armando aquí. si sí, Sigamos calculando por aquí. Aquí directamente aplicamos. ¿Qué cosa? Aspa, ¿no? Aspa aplicamos por aquí. ¿Sí? Bien. Entonces aquí miren. Miren, miren, miren, miren, miren, miren aquí. Si hacemos el aspa correspondiente, ¿sí? sería b por b, b al cuadrado. Mejor, mejor vamos a, vamos a seguir anotando la variable m. m nos dice que es equivalente a b por b, b al cuadrado, más a por a al cuadrado, dividido entre el producto de sus, de sus ¿cómo se llaman esos? De sus dividendos. Ahí está, a por b. Uh -huh. Ahí está, AB Listo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿De dónde obtengo eso? Ah, ya, miren, aquí está justo Aquí están esos valores correspondientes Miren, aquí A al cuadrado más B al cuadrado Es lo mismo, B al cuadrado más A al cuadrado Es lo mismo, ni más ni menos en sí Entonces reemplazamos su equivalencia ¿Quién es su equivalencia? Es Tita 4 multiplicado por... 3ab, ya de frente ya, 4 por 3, 12, ab de frente ya, reemplazando, y esto divido entre ab, ay, ay, ay, aquí vemos algo, algo bonito, miren, aquí, chao, chao, ab, chao, chao, B. y nos queda aquí en la número 12, y esa sería la respuesta para nuestro ejercicio número 5. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, muy bien. Antes de pasar al, al ejercicio número 6, vamos a responder la preguntita que hizo uno de sus compañeros, o compañera me parece. ¿Sí? O compañera. Bueno, a uno de los integrantes. Bien. Entonces, para saber cuál es su cateto y su hipotenusa de un ángulo determinado, vamos a ver este caso que... Estamos dibujando en pantalla. Esta. ¿sí? Aquí por aquí debe existir sí o sí un ángulo de 90 grados. Así tal como está. ¿Sí? Ahí está. Por aquí anotamos. Anotamos qué cosa? Anotamos un ángulo cualesquiera, alfa. Y por aquí otro ángulo que vamos a anotar con otro colorcito, con un rojito mejor. Con un ángulo beta. Así. ¿sí? Ahí está. Tenemos dos ángulos diferentes. Alfa y beta. ahí ay, ay. Ay, Entonces aquí miren, miren, miren, miren. Miren por aquí Alfa y beta Por aquí así Ya directamente asignamos valores ya Por aquí asignamos la variable C Por aquí asignamos la variable A Como queramos Por aquí asignamos la variable b Así tal como está ¿no? Bien Ahora identifiquemos Quién puede ser la hipotenusa La hipotenusa por si acaso Es el lado más grande Que podría existir en un triángulo ¿sí? Lado más grande Lado muy grande, vamos a poner. Así vamos a poner. Eso es la hipotenusa. Mientras que los catetos, ¿sí? Catetos. Son los lados menores. Lados más pequeños. Vamos a poner lados menores. ¿Sí? Esas son los catetos. ¿Ya? Ahí está. Esos son los famosos catetos, los lados menores. ¿Ya? Porque a simple vista podemos ver o podemos decir de qué lado mayor en nuestro triángulo, ¿quién es? Es la variable C. O sea, su hipotenusa sería la variable C, porque es el lado más grandote que tenemos ahí. ¿Sí? Ahora, ¿los catetos quiénes son? Los lados menores. Ah, ya, entonces los, los, los, los lados menores ¿quiénes son? A. B, ahí está, esos son los lados Menores, A y B, son esos lados Menores en sí, ahora sí Identifiquemos, estos se llaman Catetos, ¿sí? Catetos, ahora, dependiendo De qué ángulo veamos ¿Sí? Dependiendo de qué ángulo Veamos, estos varían En sí, por ejemplo, si es que Vemos desde la perspectiva del Ángulo beta, ¿sí? Veremos de qué ¿Qué cosa veremos? A ver de que su cateto adyacente su cateto adyacente sería quien el que se encuentra al costadito de la misma varía, de la, del mismo ángulo beta, o sea sería B, ¿sí? B minúscula. Otro otro, ahora, ahora si queremos saber su cateto, cateto opuesto. ¿Sería quién? ¿Quién sería la, el cateto opuesto? En este caso sería la variable A, porque es el único lado que se opone a nuestro ángulo beta. El que se opone, opuesto, por eso de ahí viene. ¿sí? Aquí sería A. Ahora, si es que vemos de la perspectiva del ángulo alfa, tendremos su cateto, ya en este caso ya lo resumo, su cateto adyacente, ¿sí? CA, también se le conoce así, CA es cateto adyacente, ¿Quién va a ser? ¿Quién será su cateto adyacente del ángulo alfa? Es el quien se encuentra al costadito, al costadito. Aquí sería la variable A, ¿no? Aquí sería entonces la A. Y entonces, ¿quién sería su cateto opuesto? Cateto opuesto sería equivalente a ¿quién? La variable B, porque ese es el lado que se opone a nuestro ángulo alfa, porque estamos hablando del ángulo alfa, aquí sería la variable b, esa sería la explicación para estos catetos y la hipotenusa correspondiente. La hipotenusa, como les, como les dije, es el lado más mayor en sí, ya no depende de ningún ángulo, sino es único. ¿Ya? Ahí está. Así sería exactamente esa respuesta. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a ver una propiedad importantísima, una propiedad interesantísimo, interesantísimo, vamos a ver, ¿sí? Miren, si multiplicamos el seno multiplicado por quién, seno de alfa multiplicado por el coseno del otro ángulo que sería beta, ay, ay, ay, esto es equivalente a número 1. number one, sí, esta es una propiedad, ya, es una propiedad que podemos ver en la gráfica también, si es que reemplazamos sus valores correspondientes, y llegamos a la conclusión de que esto es equivalente al número 1, number 1. Otro, tendremos, miren, a ver, la tangente multiplicado, la tangente de alfa multiplicado por la cotangente del mismo ángulo, digo, digo, digo del ángulo beta, y es equivalente al número 1, nuevamente. Esa sería prácticamente, si ¿sí? Las equivalencias, ¿sí? Las equivalencias más famosas que se usan. Muy bien, muy bien. Excelente, entonces. Excelentísimo. Ya está. Igual funciona con la secante y la cosecante, ¿no? Eso ya lo podemos verlo en los libros que tengamos, ¿sí? Bien, muy bien, entonces sigamos con nuestros ejercicios. Ejercicio número 6, 7 me parece, ¿no? 6, el ejercicio número 6. Ejercicio número 6. Entonces, ay, ay, ay, aquí tenemos, miren, miren, miren, miren, miren, miren, por aquí. Miren, aquí está. Seno del ángulo de 18 grados y coseno del ángulo de 72 grados. ¿Ya? Digamos que estos ángulos son eh, ángulos agudos. O sea, diremos qué cosa. De que. La suma de 72 más 18 tiene que darnos 90 grados. ¿Sí? Ahí está. Exactamente es 90 grados. ¿Sí? Exactamente es 90 graditos. Entonces, mencionamos qué cosa. ¿Qué cosa por aquí mencionamos? ¿Sí? ¿Qué cosa? Coseno, miren, miren, por aquí abajito vamos a andar. Coseno del ángulo de 72 grados es igualito, ni más ni menos, ¿a ¿A quién? Al seno del ángulo de 18 grados. Son igualitos, ni más ni menos, ¿sí? Ni más ni menos, son igualitos. ¿Ya? Son igualitos. Ahí, ahí, ahí. ¿Entonces podemos reemplazar? Claro que sí, claro que sí podemos reemplazar. Pero antes de reemplazarlo, veamos otro, otra igualdad que es, que es como esta, ¿no? Mira, aquí tenemos otra vez la tangente de 54 y el seno de 36 grados. ¿Sí? En este caso, mmm, me parece que no. no, no podemos hacer más cosas. ¿sí? Pero, sabemos de que, ¿sí? Pero sabemos de que la suma de 36 grados más 54 grados es equivalente a 90 grados. O sea, ¿en qué propiedad estamos? Miren, tangente del ángulo alfa multiplicado por la tangente... Del ángulo alfa, nuevamente. ¿Sí? Aquí tangente del ángulo. Ah, en este caso no son igualitos, ¿no? Ya, bien. Entonces aquí veamos, miren, miren, miren, miren, miren, bien por aquí. Ya. Tangente 36 multiplicado por la tangente de 54. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la U? Uh, cuál, ¿Cuál es la propiedad famosa que cumple? Es igualito también para este caso en sí, chicos y chicas. ¿Sí? Es igualito, ni más ni menos, a la otra propiedad que tenemos ahí arribita, ¿no? La igualdad que vimos ahí. Porque sabemos de que 36 grados más 54 grados, 54 grados es 90 graditos. Entonces, la tangente de 54 grados es equivalente a la tangente de ¿quién? ¿Sí? A la a la cotangente en este caso, estamos mal ya para este caso. A la cotangente de... ¿de quién? De 36 graditos. Así sería exactamente para este caso. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Ya está. Aunque ya no era necesario así reemplazar, ya en ¿sí? sí. Ya no era necesario reemplazar. Bien, entonces sigamos resolviendo este famoso ejercicio. Bien, cuánto sale, a ver, cuánto sale por aquí. Por aquí tenemos entonces, reemplacemos las equivalencias correspondientes para nuestro ejercicio. Reemplacemos, a ver, reemplacemos. ¿Qué es lo que tenemos reemplazando por aquí? Reemplazando, tenemos la variable h es equivalente a la raíz cuadrada de quiénes, de quiénes tenemos. Reemplacemos ya directamente, ¿no? Aquí sería 9 multiplicado por el seno del ángulo de 18 grados. Más, si es que reemplazamos coseno de 72 grados, nuevamente llegamos a seno de 18 grados. Aquí sería 16 multiplicado por el seno de 18 graditos. Ahí está. Y finalmente la cosecante del ángulo de 18 grados. Ay, ay, ay. La cosecante del ángulo de 18 grados. ¿Listo? Listo, listo. Muy bien, vamos bien. ¿Sí? Vamos bien. ¿Ya? Bien. Dividido, ¿entre quién? ¿Entre quién dividimos? A ver, la tangente de 36 grados multiplicado por la cotangente de 36 grados. ¿Sí? Sí, está bien. 36 graditos. Así sería exactamente en sí. A ver, creo que en la propiedad anterior nos hemos confundido. Ah, dónde está esa propiedad? ¿Dónde está? Aquí nos confundimos. ¿Bien? Mm, está bien, está bien, está bien, está bien. Bien, listo. Ahí está. Aquí tenemos nuestras equivalencias. ¿Y esto va a ser equivalente a quién? A quién va a ser igual. ¿Ya? Y Aquí sumamos nada más. 9 más 16. 25, la raíz cuadrada de 25 multiplicado por el seno de 18 graditos y finalmente por la cosecante de 18 grados. Ay, ay, ay. ¿Sí? Ay, ay. Muy bien. Sí, está mal aquí. Sí, está mal por aquí. Aquí es el cuadrado de los, la suma en sí. ¿Sí? Estamos mal por aquí. Aquí es el cuadrado. Más, más, al cuadrado, al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado. Ahora sí vamos bien. ¿Sí? ¿Muy bien? Perfecto, esta, esta, esta no cumple, no cumple, no cumple esa. Es la primera nada más. Bien, entonces vamos a regresar a nuestro, a nuestras inversas, a la anterior Miren por aquí, aquí, esta sí cumple, miren Sí, esta sí cumple Para poder resolver ese ejercicio que estamos ahí resolviendo Miren, si es que multiplicamos la tangente con su inversa Ahí sí sale igual a 1 O sea, la tangente del ángulo alfa multiplicado por su cotangente es igual a 1 Ay, ahí, ahí, ahí, ahí sí es 1, ahí sí es número 1 si multiplicamos la cotan, el coseno por su inversa, o sea, por su secante, otra vez es igual a 1, si es que multiplicamos. Si es que multiplicamos el seno por su inversa, obviamente es igual a 1. Chicos y chicas, ahí está, es igual a 1, ¿ya ves? Aquí los nervios seguros, los nervios seguros aquí. Entonces sería la tangente multiplicado por... La cotangente del mismo ángulo es igual al número unito. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí cumple, ahora sí cumple, ahora sí está bien. ¿Sí? Ahí está. Las inversas, el producto de las inversas siempre va a ser igual a quién? A la número number one. ¡Ajá! Continuamos entonces. Miren aquí. Dividido entre... La tangente de 36 multiplicado por la cotangente de 36, esto es una inversa, ¿sí o no? Es el producto de sus inversas. Mismos ángulos, ¿sí? Mismos ángulos y el producto de sus inversas. Ay, ay, ay, entonces es igual a 1, de frente ya. Tangente de 36 multiplicado por la cotangente de 36 es unita. Ay, ay, ay, ya ves, así de fácil ya. ya, creo que ya entendimos ya. ¿Sí? Ahí está, muy bien, ya lo encontraste ya. ¿Sí? ¿Y esta va a ser equivalente a quién? ¿A quién va a ser equivalente? 25 seno de 18 multiplicado por la cosecante 18. Otra vez nos encontramos con el producto de sus inversas. Ay, ay, ay. ¿Sí? Ahí está. Entonces, seno de 18 multiplicado por la cosecante 18 es otra vez la número unita. Ay, ay, ay. Ahí está. 25 por 1, 25. 25 dividido entre 1, otra es 25. ¿La raíz cuadrada de 25 es equivalente a qué cosa? Obviamente que eso es más sencillo que todo, ¿no? Ahí está. Es equivalente al número 5. Uh -huh. Ahora sí, veamos nuestro ejercicio número 7. 7. Ahí está. La 7 me parece que ya ustedes lo pueden hacer. Porque también está sencillo nada más. Se parece a uno de los ejercicios que ya resolvimos, ¿verdad? ¿Sí? Ya resolvimos este ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahora sí, resolvamos el ejercicio número 8. Entonces, aquí dejamos como tarea para ustedes. Ya, ya hicimos un ejercicio similar. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces aquí resolvemos el ejercicio número 8. Ocho. Ocho. Vamos, vamos por la 8. ¿Sí? La 8. Entonces, identifiquemos primero, identifiquemos. Miren, nos dice, nos pide qué cosa, nos pide qué cosa, a ver, nos pide qué cosa, nos pide qué cosa, nos pide. O sea, L nos dice que es equivalente a quién. Tangente del ángulo alfa. Ah, Sabemos de que la tangente es cateto opuesto dividido entre su cateto adyacente. Así sería la tangente de un ángulo determinado. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra vez tangente. Otra vez nos dice la tangente de un ángulo. ¿Sí? La tangente de un ángulo determinado. Multiplicado por la tangente sería... Sabemos de que la, la definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero de quiénes nos dice, para el primer caso nos dice la tangente del ángulo alfa segundo caso nos dice la tangente del ángulo teta, ahí, ahí, ahí, entonces reemplacemos a ver, reemplacemos sus equivalencias miren por aquí atentos aquí su cateto opuesto del ángulo alfa, ¿quién es? ah, eso sí está sencillo sencillazo está, es n recordemos formar un triángulo rectángulo, si no no va a funcionar por ejemplo, si es que aquí hubiera habido algún valor, si es que hubiera existido algún valor, por ejemplo, una variable determinada, vamos a poner una P, por ejemplo, una P. Su opuesto para esta no es P, sí es su opuesto en sí, pero tenemos que formar, tenemos que formar un triángulo rectángulo. ¿ya? Tenemos que formar eso. ¿Sí? Tenemos que formar un triángulo rectángulo, no lo vayan a usar eso. Y el triángulo rectángulo que se forma aquí es toda esta. Toda esa. Y el opuesto del ángulo alfa es N. Nos reemplazamos. Su cateto adyacente es desde dónde a dónde. Va desde este punto hasta hasta, hasta el punto P todavía en sí. sí. Todo eso. Tenemos que usar todo esto para el ángulo digo, para el el ángulo alfa está bien sí sería dos veces m multiplicado por quién cateto opuesto del ángulo alfa vamos a borrar todo esto lo que hicimos sí cateto opuesto del ángulo beta no del ángulo teta pero primero identificamos el triángulo rectángulo aquí está el triángulo rectángulo todo eso es el triángulo rectángulo y quién es su opuesto su opuesto es el ángulo o el lado m del ángulo teta, ¿no? Ahí está. Sería por aquí M dividido entre su cateto adyacente. Su cateto adyacente sería N. Chao, chao, chao, chao. ¿Quién es? Chao N. Chao N. Chao M. Chao M. Ahí está. Y nos queda quién es a ver. Nos queda un medio. Uno dividido entre dos. Ahí está. Esa sería la respuesta ganadora para nuestro ejercicio, ¿sí? Tengamos en cuenta, ahí tengan, tengamos mucho ojo para poder eh, visualizar correctamente al triángulo rectángulo Primero recuerden, tenemos que identificar un triángulo rectángulo para poder calcular ¿Ya? Perfecto, muy bien Sigamos con el ejercicio número 8, 9 Ay, ay me pasé mucho ya. 9, a este ejercicio. Entonces, resolvamos este ejercicio también, ahora. Uh -huh. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, del gráfico, sabemos de que la tangente del ángulo alfa es 7 quintos. Y la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Tangente del ángulo alfa, según definición, ¿qué cosa es? Según definición es cateto opuesto dividido entre su cateto adyacente ¿cierto? eso es la tangente y según según la información con la que nos entrega es 7 quintos ¿sí? 7 quintos pero nos dice la tangente del ángulo alfa o sea alfa se encuentra aquí arriba en ese triángulo rectángulo se encuentra ya está listo entonces reemplacemos valores quién es su cateto opuesto de nuestro ángulo alfa el que se opone al ángulo alfa es quién este lado bc o sea este ladito y esto aquí cosa es equivalente a la número 7 su cateto, su cateto adyacente la número 5 ahí está sabemos de que su el que su cateto adyacente es ese numerito, ¿no? Ahí está Así sería exactamente esos valores Vamos a escribir nuevamente, ¿sí? Listo Por aquí sería entonces 7 y por aquí sería 5 Y nos dice de que este lado es igualito a este lado de abajo Entonces sería también 5 el de abajo Así, listo Ahora miren por aquí Ya formamos prácticamente un triángulo O los valores de ese triángulo rectángulo ¿Sí? Ahí está ya tenemos sus catetos y una hipotenusa. ¿Sí? Ya tenemos catetos y una hipotenusa. Entonces, para calcular su tangente de este ángulo teta, nos pide... Aquí nos pide la tangente del ángulo teta. Tenemos que saber su cateto adyacente. O sea, esta tenemos que saber. Listo. Por lo tanto, aplicamos Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Sí? El famoso teorema de Pitádrogas, ¿no? Pitádrogas, <ríe> Pitágoras. <ríe> ya bien, aquí sería entonces 7 al cuadrado es equivalente a... ¿eh? Sabemos que 7 es la hipotenusa, es el lado más grande. Te dijimos de que la hipotenusa siempre estará oponiéndose al ángulo de 90 grados Por esa misma razón es la hipotenusa. ¿Sí? Ahí está. 7 al cuadrado es equivalente a 5 al cuadrado más la otra, el otro cateto que sería X al cuadrado. Listo. 7 al cuadrado, 7 por 7, 49 menos 25. Esto sería así, ¿no? Más ¿quién? o igual a x al cuadrado. ¿Cierto? Listo. Ese sería nuestro triangulito, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Excelente. Listo. Bien, entonces aquí, entonces aquí tenemos, miren, miren, miren, por aquí 49 menos 25 es equivalente a 24, es equivalente a x al cuadrado Donde x es equivalente a la raíz cuadrada de Sabemos que 24 podemos escribir en qué forma, a ver 24 es equivalente a 4 multiplicado por 6 Entonces aquí escribimos 4 multiplicado por 6, así de fácil ¿Sí? Entonces aquí, la raíz cuadrada de 4 es 2 La raíz cuadrada de 6 no sabemos bueno, sabemos, pero lo dejamos así tal como está Ahora sí, calculemos lo que nos pide Por lo tanto, la raíz cuadrada de 6 multiplicado por la tangente del ángulo teta ¿Sería equivalente a quiénes? La raíz cuadrada de 6 multiplicado por quién es? La tangente, sabemos de que es cateto opuesto sobre su cateto adyacente del ángulo teta ¿Sí? Del ángulo teta Bien, entonces aquí, raíz cuadrada de 6 multiplicado por cateto opuesto del ángulo teta es 5, dividido entre su cateto adyacente del ángulo teta es, ¿quién? La que acabamos de encontrar, 2 raíz de 6, ay, ay, chao, chao, 6, entonces, chao, chao, 6, digo, raíz cuadrada de 6, chao, chao, y nos queda aquí 5 en dividido entre 2. Y esto es equivalente a 2,5, sería nuestra respuesta. Bien, muy bien, muy bien, vamos bien. Ahí nos queda, nos queda poco tiempo. Bien. Aquí tenemos otro ejercicio. Otro ejercicio. Vamos a ver, rapidito vamos a ver este ejercicio también. ¿Sí? Vamos a ver. Rápido. Bien. Vamos por ello, entonces. Vamos por ello. A ver, vamos a bajar esta, este número. Digo esta imagen un poquito más abajo. Y lo dejamos ahí. Ya está. Ahí lo dejamos. Bien. Entonces, es prácticamente igualito que el ejercicio el penúltimo ejercicio que resolvimos, ¿sí? Es igualito, ni más ni menos, solo que en este caso se añadieron más gráficos, más líneas nada más. Bien, entonces identifiquemos de una vez ya, ¿ya? Pero primero definamos en qué consiste todavía. La tangente, ¿sabemos de qué es equivalente a qué cosa? La tangente, a ver, la tangente es equivalente a cateto opuesto dividido entre su cateto adyacente. Ya está, ya definimos porque todo habla de cateto y la cotangente, ¿no? Ya, la cotangente más. La cotangente, aquí abajito, ¿ya? La cotangente del ángulo teta, o de un ángulo cualesquiera es equivalente a qué cosa? Cateto adyacente dividido entre su cateto opuesto. ¿Sí? Bien, vamos bien, entonces. Reemplacemos valores, entonces, chicos y chicas. Ahí está. ¿Sí? Reemplacemos, entonces, reemplacemos valores. Nos dice de que A es equivalente a quién? a la raíz cuadrada, vamos a hacer más grandote. Ay, esa de chueco, no importa, ¿sí? La tangente del ángulo teta. Ya. Identifiquemos primero nuestro ángulo o nuestro triángulo rectángulo de teta. Aquí tenemos, miren, todo esto es la que pertenece a nuestro triángulo rectángulo teta, ¿sí? Ahí está. Entonces, reemplacemos, ¿sí? Pero antes de reemplazar, asignemos valorcitos por aquí, miren. Nos dice de que ese lado Vamos a poner así aquí, M, este lado, es lo mismo a este lado también. Entonces también será M. También este lado será M. Ahí está. Listo. El lado que se encuentra aquí arriba será N, porque son diferentes, ¿no? N. Y nos dice de que estas dos son igualitos. Eso quiere decir de que también es N. Listo. Ya está ya. Ahora sí reemplacemos valores. Ahora sí, ahora sí. Recién reemplazamos valores. Ya está. La tangente del ángulo teta, ¿cuánto es o cuáles son las equivalencias? La tangente sabemos que es opuesto sobre adyacente, ¿verdad? La tangente opuesto sobre adyacente. La hipotenusa es esta grandote que tenemos por aquí, toda esta es la hipotenusa, toda esa, ¿sí? Bien, entonces cateto opuesto es 2 veces n, dividido entre quién? ¿Entre quién dividimos? Entre 2 veces m, ¿Cierto? Dos veces M. Ahí está. Muy bien, muy bien. Más nos dice más. Sigamos reemplazando esos valores correspondientes. Reemplacemos nada más en sí. Bien, entonces aquí tenemos, miren, más quién? ¿sí? Más la tangente de beta. ¿Dónde se encuentra beta? Beta se encuentra dónde? Aquí se encuentra beta ahí está, esa es beta ¿sí? beta, ¿no? esa es el famoso beta uh -huh. ¿ya? aquí reemplazamos entonces la tangente de beta sabemos que es opuesto sobre adyacente ¿sí? opuesto es dos veces n dividido entre M nada más, M nada más, sí ¿eh? Y finalmente la cotangente de alfa. ¿Dónde está la cotangente de alfa? ¿Dónde está la cotangente de alfa? Nos dicen la cotangente de alfa. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Si armamos este, este triangulito, aquí, justo aquí vemos ese, ese triangulito. Ahí está. Ese es el triángulo alfa, o el que pertenece a a ese triángulo, ¿no? Bien, entonces aquí miren, reemplazamos valores, reemplacemos valores también por aquí, ¿sí? Reemplacemos entonces. Cotangente es adyacente, su, cat, su cateto adyacente del ángulo alfa. ¿Quién es? Todo esto, todo esto es, o sea, m más n, m más m más m, tres veces m. Listo. Su opuesto es únicamente n, nada más. Listo, ya terminamos de resolver Simplifiquemos algunas partes Miren, 2 con 2, chao, chao ¿Sí? Ahí está ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos bien Miren, aquí ve, aquí vemos de que los dividendos son iguales Por lo tanto, como tenemos los dividendos iguales Los divisores se suman ¿Ya? O sea, las que están arriba se suman Y las que están abajo se mantienen tal como está O sea, aquí anotamos A es equivalente a la raíz cuadrada Aquí abajo escribimos así y por aquí dijimos de que m se queda tal como está porque se repiten ambos aquí y aquí se repite. Escribimos así tal como está. Listo. Arriba sumamos n más 2 veces n. n más 2 veces n multiplicado por todo esto. 3 veces m dividido entre n. ahí Sigamos, sigamos. Paso a pasito vamos a hacer aquí. La raíz cuadrada de n más 2n, 3 veces n dividido entre m multiplicado por 3 veces m dividido entre n. Ay, ay, ay. Ya salió la respuesta, miren. Chao m, Chao M. Chao N, Chao N. Ay, ay, ay. Listo. Culminamos con nuestro ejercicio. A es equivalente a raíz cuadrada de 3 por 3, 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Sería la número 3. La número 3. A ver, vamos resolviendo más ejercicios. Más ejercicios, más ejercicios. Vamos por más ejercicios. A ver, déjenme importar un ratito otro ejercicio, porque no tenía más ejercicios ahí en pantalla. Vamos a importar otro ejercicio. Vamos a seleccionar... La, el ejercicio número... Ya, está bien. La 12 vamos a seleccionar. La 12, el ejercicio número 12. El ejercicio número 12, dice, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos nuestro ejercicio número 12. Bien. Resolvamos entonces este ejercicio. Pero en este caso vamos a ampliar un tantito este, este triangulito para poder visualizarlo. Listo, definamos primero, la tangente sabemos de qué cosa es, cateto opuesto sobre su cateto adyacente, ay, ay, ay, ya definimos ya, ¿qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? Ay, ay, ay, aquí miren, miren por aquí, en este triangulito miren, a este triangulito que tenemos por aquí, este triangulito, Ay, ay, ya está, anotadito ya, teta más, vamos a poner alfa, pues no, alfa ya está ya, Alfa, en este caso vamos a poner beta Teta más beta es 90 grados También sabemos de que todo esto es 90 grados Todo ese ángulo de B ¿Sí? Todo ese ángulo es 90 grados Por lo tanto, ya tenemos el ángulo teta Teta más, más beta sabemos que es 90 grados Aquí también sería beta Y por aquí sería nuevamente teta Porque sabemos de que teta más beta es 90 grados Aquí, aquí vamos a extraer, mire. De este triangulito que está sombreado de color verde, sabemos de que todo esto es, miren, miren alfa más beta, digo beta más teta es igual a 90 grados. Y cumple la misma condición en esta parte, tiene que cumplir la misma. ¿sí? También en esta sección tiene que cumplir la misma condición aquí, porque sabemos de que este ángulo es 90 grados. Beta más zeta tiene que ser 90 grados, Theta ya teníamos ya, entonces completamos con beta. En todo ese triángulo, ya tenemos ya tenemos beta por aquí. Beta. Y nos falta por aquí abajo, teta nada más. Ya. Así sería para completar ese triángulo. ¿Sí? Eso ya es el caso de geometría ya también. ¿Bien? Bien, vamos, vamos, vamos. Vamos, sigamos. Aquí nos dice, miren, este lado es igual a este lado. Asignemos entonces valores. Por aquí asignamos M y M. ¿Ya está? Listo. Y asignamos... Esa variable correspondiente. Bien. Bien, bien, bien. Listo. Ahora sí. Calculemos directamente ya en sí para este caso. Calculemos ya. Bien. Ahí está. Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Solamente reemplazamos nada más ya para este caso. Reemplacemos nada más en sí. ¿Sí? Miren, su cateto opuesto del ángulo teta. ¿Sí? Del ángulo teta. ¿Quién es su ángulo? Su cateto opuesto del ángulo teta. Ah, ¿quién es? Este ladito. ¿Cierto? Ese lado es su opuesto del ángulo teta. ¿Verdad que sí? Bien, muy bien. Hasta allá. Ya identificamos, miren. ¿Sí? Ya identificamos todo eso ya. ¿Y ahora qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Ver, un momentito, un momentito, chicos. Una llamada pendiente, un momentito, un momentico, momentico, un momentico. Un momento chicos, un momento. La batería está acabando mm -hmm. sea también ahorita, ahorita se va a apagar si no la máquina. Ya regresamos, ya regresamos, muy bien chicos, muy bien, muy bien. Ahora sí, sigamos por aquí, ¿sí? Sigamos por aquí, ¿ya? Sigamos, sigamos, un momento. Sigamos con la solución de nuestro exurfaces. ¿sí? Sí, sí, sí, vamos, vamos chicos, vamos. Muy bien, entonces sigamos resolviendo. Ahora sí, ahora sí, sigamos completando, sigamos completando por aquí, sigamos completando. Miren, si por aquí asignamos una variable cualesquiera en el lado AB, por ejemplo, vamos a asignar una N. Ay, ah, ya ya, ya tenemos ya. Ya tenemos qué cosa tenemos pero aquí. ¿Qué cosa tenemos? Su cateto adyacente, digo, opuesto de alfa. Ah, ya ya, ya, ya tenemos su cateto opuesto de alfa. Y también tenemos su cateto adyacente. ¿Sí o no? Todo esto sería su cateta adyacente Todo esto, chicos, todo eso ¿Sí? Ahora, ¿de quién tenemos que saber ahora? Del ángulo teta ¿Sí? Del ángulo teta ¿Ya? Entonces, del ángulo teta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son del ángulo teta? Ay, ay, ay, también está facilito Miren, miren, miren Vamos a ver los triangulitos Vamos a ver los triangulitos Ahora sí, reemplazando ya ¿Sí? Nos dice, A es equivalente a la tangente del ángulo alfa Primero del alfa Identifiquemos alfa A ver, vamos a borrar este, este sombreado Identifiquemos alfa El ángulo alfa O el triángulo del ángulo alfa Aquí miren, todo esto es un triángulo rectángulo chicos Todo eso ¿Sí? Vamos a colorear con otro colorcito mejor Todo esto es un triángulo rectángulo ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Ah, justo aquí aparece, mira, justo por aquí aparece este triángulo rectángulo. Ay, ay, ay, ya tenemos entonces, reemplazamos entonces. ¿Quién es su cateto opuesto? Digo, su cateto, claro, cateto opuesto del ángulo alfa es toda esta N. Ay, ay, ay, aquí anotamos N entonces. Ay, ay, ay, ya está. ¿Quién es su cateto adyacente? Todo este lado, la que acabamos de mencionar ya, cateto adyacente. Entonces reemplazamos aquí, dos veces M. Ay, ay, ay, listo vamos eliminando las que no queremos ya está, ya completamos de la variable alfa ¿sí? ahora sí, sigamos con lo otro con lo otro sigamos con del ángulo teta ay, ay, ay. ¿dónde rayos se encuentra ese ángulo teta? sus lados, el triángulo del ángulo teta ¿dónde está? aquí está miren, aquí está el triángulo el rectángulo del ángulo teta ¿ya lo vieron? sí, me parece que sí ¿sí? fácil, ¿sí o no? ¿ya? facilito, profe dice. ¿sí? ahí está Aquí tenemos el ángulo teta, aquí, aquí está. ¿Y quiénes son sus lados? ¿Sí? Su cateto opuesto es solamente esta, todo esto, miren, toda esa M, esta M nada más. Ay, ay, ay, M por aquí entonces, ¿dividido entre quién? Su cateto adyacente, ¿quién es? Esta que está aquí, porque sabemos de que aquí se encuentra el ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces el que se opone es, digo, el que es, el que es adyacente es N, ahí está, Chao, chao, chao, chao, chao, chao, por ahí. Miren. N con N, chao. M con M, chao, chao. Ay, ay, ay. ¿Y esto es equivalente a qué cosa? Esto es equivalente a un medio que sería la respuestita ganadora para nuestro ejercicio. A ver, creo que nos alcanza para un ejercicio más. ¿Sí? Unita más, unita más para culminar. Unita más para culminar. ¿Sí? Unita más para culminar. A ver, la número. Vamos a resolver la siguiente, ¿sí? Unita más. Para culminar nuestra sesión de hoy día. Vamos a resolver la número 13. Está sencillo la número 13, ¿sí? Está sencillo también. Sí, Solo es cuestión de ver bien nada más. Bien, bien, bien, tenemos que ver. Ahí, aquí nos dice, aquí nos pide calcular seno del ángulo. Bueno, es el seno al cuadrado del ángulo de teta Ay, ay, ay. Entonces definamos primero su seno, el seno o la definición del seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ay, ay, ay. Listo. Ya tenemos todo eso. Ahora por aquí, sigamos completando nuestra gráfica, nuestro triangulito, ¿sí? Sigamos reemplazando por aquí. Nos dice de que todo esto es igual a todo esto, o sea, si es que asignamos, pues, si es que por aquí m, esta también será m, sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Miren, aquí, en este triángulo, en este triángulo, enfoquémonos en este triángulo. Tenemos el ángulo teta ya. Ay, ay, ay. Por aquí podemos asignar un ángulo alfa. θ más. Alfa es 90 grados. Miren por aquí. Ahora enfoquémonos en el triángulo grandote. En este triángulote. Ahí, veamos este, este triángulote. ¿sí? El triángulo grandote. Ya tenemos nuestro ángulo alfa. ¿Qué ángulo nos falta aquí? Teta, ¿sí o no? El ángulo teta falta. Listo, ya está ya. Ahora sí, encontremos los senos en cada uno de estos, de estos triángulos. ¿sí? Primero enfoquémonos nuevamente en este pequeñito, en esta pequeñita. ¿sí? Ahí tenemos, seno del ángulo teta es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto sobre... La hipotenusa. Entonces anotemos: aquí C va a ser equivalente a, no, no es C todavía, sino seno del ángulo teta va a ser equivalente a M dividido entre 7. Ay, ay, ay. ¿Y aquí qué hago ahora? Ah, no, no podemos hacer nada todavía, ¿sí? No hay nada que hacer todavía. Sigamos entonces, sigamos, sigamos, sigamos. Encontremos ahora, enfoquémonos en el triángulo grandote. ¿Sí? En el triángulo, grandote, enfoquémonos. Bien, aquí, en este triángulo nos enfocamos, nos enfocamos, ¿sí? Ahí está, en este triángulo, grandote. Bien, entonces, ¿quién es su opuesto de este ángulo? ¿Sí? ¿Quién es su opuesto? Su opuesto de este ángulo es todo este lado, todo ese lado. ¿Y quiénes conforman? 2 y 7, o sea, 2 más 7, entonces aquí seno del ángulo teta es equivalente a, opuesto es 2 más 7 dividido entre ¿quién? Entre todo este lado también, todo esa, toda esa, ¿sí? Aquí sería 2 veces m, ¿sí? 2 veces m. 7 más 2, 9, ¿no? Bien, entonces aquí sería equivalente a 9 dividido entre 2 veces m, listo. Ya tenemos dos senos. ¿Qué pasa si lo multiplicamos ambos? Ambos valores. No pasa nada. La cuestión es formar el producto de estas dos. O sea, seno, ¿ya? Por un lado, seno de teta. ¿Ya? Es equivalente a multiplicado por el otro seno de teta. Estamos uniendo ya en sí. El primer seno es m sobre 7. El segundo es 9 sobre 2 veces m. Listo. M con. M, chao, ay, ay, ay, ya culminamos de resolver nuestro ejercicio. Aquí sería 9 dividido entre 7 por 2, sería 14. Esa sería nuestra respuesta ganadora. ¿Sí chicos, muy bien, bien. Muy bien chicos y chicas, esta sería todo por la clase de hoy día, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente, chao chao, nos vemos.